Tenemos en este problema un objeto de masa de 10 kilogramos que cae por un plano inclinado y nos piden averiguar con qué velocidad llega el objeto cuando alcanza el suelo, el módulo de la velocidad. Así que cuando llegue al suelo pues tendrá cierta velocidad el objeto y eso es lo que nos piden. Y nos dan como datos la altura desde la que lo dejamos caer, el coeficiente de rozamiento, el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal y la masa. Lo primero que tenemos que averiguar es si el autor del problema o el profesor de turno pues nos la está intentando colar y resulta que el objeto no desliza sobre el plano inclinado. En algún vídeo anterior pues hemos visto cuál era la condición para que el objeto deslice y era que el coeficiente de rozamiento tiene que ser menor que la tangente del ángulo del plano inclinado. Bueno, pues si se comprueba en este problema, pues efectivamente eh, 0,15, que es el, el coeficiente de rozamiento, es menor que la tangente de 20 grados. Así que el objeto se desliza, con lo cual ya podemos empezar a resolver el problema. Teniendo siempre presente el dibujo de las fuerzas en un plano inclinado, que tenemos aquí a la derecha, pues podemos empezar a resolver el problema. Está representado el peso con sus dos componentes P sub x y P sub y. Vamos a considerar el eje positivo del eje x en este sentido y el eje positivo del y en la dirección y sentido de la fuerza normal. Es decir, que sería hacia aquí arriba, el sentido positivo. Y ahora podemos aplicar las leyes de Newton. Bueno, pues la que hay que aplicar frecuentemente es la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, que es lo que nos dice es que la fuerza neta, es decir, todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, pues lo que hacen es transmitirle una aceleración al cuerpo proporcional a su masa. Lo podemos expresar de esta forma. Los problemas de dinámica y estática, para que sea más sencillo el problema, lo que se suele hacer es descomponer en eje X y eje Y las componentes de las fuerzas y aplicamos sobre cada eje independientemente las eh, la segunda ley de Newton o cualquiera de las que vayamos a utilizar. bien Empezamos sobre el eje Y porque habitualmente en el eje Y si no hay ninguna otra fuerza externa aparte del peso que está actuando, la normal se va a compensar con el peso i. Así que el sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual, el sentido positivo tenemos la normal, en sentido negativo tenemos el P sub i, y como en el eje I no se produce ningún movimiento, pues la aceleración va a ser cero, por lo tanto la masa por la aceleración va a valer cero. Y aquí sacamos la conclusión de que el módulo de la normal es igual al módulo del P sub i, así que la normal es igual a P sub i, y como hemos visto en ejemplos anteriores, es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado. Primera conclusión. Eh, aplicamos la misma condición al eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X, pues por un lado en sentido positivo tenemos el x y en sentido negativo tenemos la fuerza de rozamiento. En este caso, como hemos comprobado que el cuerpo si va, en un principio sí si que va a deslizar porque el coeficiente de rozamiento es menor que la tangente del ángulo, así que aquí sí que hay aceleración. Como cae hacia abajo en sentido positivo, la aceleración también va a ser positiva, así que lo expreso de esta forma eh, con signo positivo. Y ahora sustituyo x es la masa por la gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado, y la fuerza de rozamiento, su valor es el de la normal, multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Si desarrollo la fuerza normal según lo que he obtenido en esta ecuación, lo que me queda es m por g por el seno de alfa menos mu por m por g por el coseno de alfa. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Como vemos... La masa al final no interviene en nada porque como está en todos los términos como factor común, me la puedo quitar de en medio. Así que lo que obtengo de esta ecuación es que la aceleración de esta masa cuando cae es la gravedad multiplicado por el seno del ángulo menos mu por el coseno del ángulo. Conclusión importante. A partir de aquí, si sustituyo por números... Voy a obtener el valor de la aceleración y puedo calcular mediante razonamientos cinemáticos cuánto vale la velocidad al caer porque lo que describe este cuerpo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que aplicando esas ecuaciones podré averiguar con qué velocidad llega abajo. Vamos a calcular numéricamente cuánto vale la aceleración y su valor sustituyendo por números es 9,8 multiplicado por el seno de 20 grados, menos 0,15 multiplicado por el coseno de 20 grados y si lo introduzco en la calculadora me queda 1,97 metros partido por segundo al cuadrado. Con este valor numérico ya puedo escribir las ecuaciones del movimiento, la ecuación de la velocidad en función del tiempo, que es la que voy a necesitar, es la velocidad inicial, como no nos dicen nada, se supone que el objeto parte del reposo, así que será 0, más la aceleración multiplicada por el tiempo. Así que la velocidad es la aceleración por el tiempo, es decir, 1,97 multiplicado por t. Esta será nuestra ecuación de la velocidad. ¿Qué es lo que me falta? Saber cuánto tiempo tarda en llegar abajo. Para averiguar cuánto tiempo tarda en llegar abajo, tengo que utilizar la ecuación de la posición. La ecuación de la posición es x de t igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial vamos a considerar que es cero, la velocidad inicial ya hemos dicho que es cero, así que el valor de la posición en función del tiempo es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, 0,985 multiplicado por t al cuadrado. Y si ponemos las unidades, mejor. Estos son metros y estos son metros partido por segundo. Para saber cuál es el espacio recorrido, o la posición cuando llega al final del recorrido, digamos, necesitamos resolver un problema de trigonometría. Vamos a ello. Tenemos el plano inclinado. Sabemos que este valor... Son 10 metros y que el ángulo que forma con la horizontal alfa son 20 grados. Bien, pues lo que la distancia que recorre en el tiempo que tarda en caer, es decir, el objeto empieza aquí y tarda cierto tiempo en llegar al suelo, esta será la posición final, así que la distancia coincide con la posición final. Hemos considerado que esta posición es x igual a 0. Así que en un instante de tiempo, por ejemplo T sub 1, que sería el tiempo en llegar al suelo, si determino esa posición, en ese tiempo que tarda en llegar al suelo, lo que me va a dar es esta posición de aquí. Por lo tanto, la distancia recorrida, si esto es cero esta es la posición final, la distancia recorrida va a coincidir con la posición cuando llega al suelo. Por lo tanto, aplicando trigonometría, el seno del ángulo alfa, que sería igual al seno de 20 grados, tiene que ser igual al cateto opuesto, que vale 10 metros, partido por esa distancia que sería la hipotenusa. Esta sería la distancia, sería la hipotenusa. Así que de aquí deduzco que la distancia es 10 partido por el seno de 20 grados, y me sale que esa distancia son 29,24 metros aproximadamente. Así que esa distancia es la posición final y ya sé cuánto vale esa posición en el tiempo que tarda en llegar al suelo. A partir de aquí ya puedo terminar de resolver el problema con las ecuaciones que tenía. Voy a reescribirlas. La posición en función del tiempo era igual a 0,985 t al cuadrado metros y la velocidad en función del tiempo era igual a 1,985. 97 t metros partido por segundo. Aplicando la condición t sub 1, que hemos dicho que era el tiempo en llegar al suelo, pues si sustituimos x de t sub 1, hemos dicho que tiene que valer 29,24 metros, tiene que ser igual a 0,985 metros t al cuadrado. Así que de aquí t sub, 1, perdón, t sub 1 al cuadrado, que es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Así que a partir de aquí podemos calcular cuánto vale ese tiempo, que es la raíz de 29,24 partido por 0,985. Y esto me da que el tiempo que tarda en llegar al suelo son 5,45 segundos. Si sustituyo a este tiempo eh, la ecuación de la velocidad, la velocidad cuando está en el instante de tiempo t sub 1 va a ser 1,97 multiplicado por 5,45 y esto me da 10,73 metros partido por segundo. Y con esto ya he averiguado, Cuánto vale la velocidad cuando llega al suelo. Ahora quedaría redactar la respuesta e indicar la velocidad con la que el objeto llega al suelo. Son 10,73 metros partido por segundo.